De una ciudad tan querida, Uruguay al norte Lleva en su vena flamante ancestralidad Siempre apuntando su flecha al área rival Hay un salteño que en el mundo la descoce Y en cada cuadro que arriba se vuelve un prócer Sacrificado y humilde como el que más Símbolo claro de lucha e identidad. Edison Cavani, matador, bendición celeste, derrochando garra y calidad sobre el verde sef. Edison Cavani, matador, bendición celeste, derrochando garra y calidad sobre el verde sef. Hay un charrúa que honrando las tradiciones se abre camino en la vida gritando goles Si en equipos de Italia o Francia da igual todo el legado heredado será inmortal con la franja mucho cautivó y en Europa el mundo conquistó. como dice el dicho flor de jugador Calidad sobre el verde, sepe Edinson Cavani, matador, bendición celeste, derrochando garra y calidad sobre el verde, siempre. ¿Quién lo diría, gringo? La gente se muere por verte jugando cada domingo. Esta canción para ti es una artística ofrenda para el matador salteño que se volviera leyenda. garra y calidad sobre el verde sepe